abrir, caminar, entender, hablar, llegar, pedir, proponer, Tener. Usar. Andar. Conocer. Cerrar. Dar. Escribir. Hacer. Mirar. Pensar, querer, terminar, ver, ayudar, colgar, decir, escuchar, ir, necesitar, perder, saber, tocar, viajar, beber, comer, dormir, Esperar. Jugar. Ofrecer. Poder. Seguir. Tomar. Vivir. Buscar. Comprar. Encontrar. Estar. Leer. Pagar. Ser. Poner. Trabajar. Volver.